Tú lo que quieres es un altavoz propio. Si te limitas a hablar de los problemas, otra persona te los va a solucionar sin contar con tu opinión. Utilizar todas las vías posibles. Nos dimos cuenta de que en cada red social hay un perfil de público distinto. Hay que echarle tiempo. Eh, hay que tener un mínimo de medios disponibles y hay que tener también un mínimo de de conocimientos. Muchas veces este trabajo invisible se inicia online a través de emails, pero luego hay que quedar presencialmente con esa gente, socializar un mensaje, ¿no? que, que llegue a cuanta más gente, mejor un mensaje, hasta incorporarlo a la agenda social, la agenda mediática e incluso la agenda política, la externalización de la parte estructural de la plantilla, excesión ilegal. Y esto es lo que pretendemos que cale hondo. Muchas gracias.